Hola chicos del Club de la Rogelia, estamos aquí en este pequeño ambiente y lugar, con esta jirafa, donde le me meto el morro, por todo el morro, porque no tiene cabeza, al no tener cabeza no tiene morro, y le tengo que ayudar a darle de comer, ¿de qué manera? Pues comiendo por ella, es lo mejor, y más en este pequeño lugar donde no me falta de nada tengo hasta mi pequeña tabla de planchar sí. aquí tengo mis pequeñas planchadas a mis pequeñas camisas oliver sin plancha sus camisas para sus vídeos este es la vara del tío de la vara hey el tío de la vara el tío de la vara ¡Eh! por supuesto siempre la guardo porque cuando uno entra en mi pequeña morada tiene que hacer dos cosas descalzarse, saludar a mi jirafa y coger la vara y saludarla jao jau, por supuesto, después de todo eso tenemos mi tabla de planchar donde plancho todas mis camisas y aparte de eso también sirvo mis meriendas cenas unas meriendas cenas porque con la crisis, pues ahora mismo vivo donde sea donde haga falta y aquí pues mira, lo tengo muy bien apañado muy bien apañado ah, sí uff, madre mía riquísima esta no es colombiana esta es de, che de Checoslovaquia muy buena también, sí. Ahora hay que ahorrar. Hay que, con la crisis, hay que ahorrar. Y hay que recortar presupuestos. Sí, presupuestos. Aquí, lo que hago es tocar el tambor. el tambor conmigo en mi morada. Sí. Os quería recomendar que ahora, con este tiempo, tengáis mucho cuidado con las avispas asiáticas. Porque yo aquí lo noto, en mi morada. Y tengo trampas puestas. Sí, está, por ejemplo, la engancho aquí a la noche y me avisa cuando viene una avispa. Me avisa la avispa casi y ya está, salta la avispa eso es. así que tener cuidado con las avispas asiáticas porque ellas te van a pinchar ¿Eh? ellas son grandes encima tienen mucha cara porque encima comer arriba en un panal, pues oye, comen en el suelo tienen mucha cara y eso no se hace y encima, oye, eh, tienen muy mala leche muy mala leche, eso tampoco porque encima de pincharte te pican y encima te mandan para el hospital. Así que tener cuidado. Tener mucho cuidado con las avispas asiáticas. Porque encima de venir los chinos aquí a montar ya chinos, ya también, oye, mandan hasta sus avispas. ¿Eh? Ya todo. Lo mandan todo. No puede ser. Bueno. Si os ha gustado mi pequeña morada. Chicos. Oliver sen de nuevo creo que la Rogelia para todos nosotros ¿tú? parece mi cama bien ¿Mm? es igual que lo Mónaco lo Mónaco una cama lo Mónaco Buenos muelles esta es como un tatame. te deja la espalda perfecta recta este es mi despertador ¿eh? de la naturaleza despierta directamente, se te cae una en la cabeza a la mañana y te levanta pero como Dios, así placa, y ¡pum! te levantas ya te digo si te levantas bueno, ¿qué os parece mi cama? preciosa, ¿verdad? bien, ahora os voy a enseñar la otra parte la casa de los invitados seguidme y con cuidado con el perro, Alfred, por favor, un poco más de vida. ¿eh? No contrates a... a gente que sea incompetente para hacer trabajo de la casa. Bueno, ¿qué os parece? ¿Eh? Esta es la casa de los invitados. Exacto Una buena pasada. ¿Eh? ¿Os ha parecido bien el gallinero? ¿Eh? Sí Bueno, aquí había muchas gallinas Pero al final como se escaparon Corriendo Haciendo pío, pío, pío, pío, pío, pío, pío ¿Eh? Como el, el de Laura Caigo, ¿eh? Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, Pío, se escaparon. Entonces dijimos pues la casa de los invitados. Y bueno, pues nada, el que nos cae bien o muy mal, lo enviamos aquí. Casi casi el que nos cae muy mal. Le decimos tú, cabrón, para la casa de los invitados. Exacto. Perfecto. Ahí a dormir. ¿eh? Y pues nada. Esta es mi humilde morada, chicos. Este ha sido el vídeo de la morada, de la morada de Oliver Seth. Y yo espero que os haya gustado mi morada, para que veáis lo que tengo que hacer con la crisis. Eh, señor Rajoy, para que vea usted desde mi humilde corazón lo que tengo que hacer con la crisis. Agur y muy buenas tardes.